una vez más acá de la mano de una de las mejores cañas de Loma, Jorge Lecano ni más ni menos. Estamos saliendo a realizar una pesca de pejerrey por el otro lado del otro grupo. Hijo y el compañero. Veremos a la tarde que depara compañero. Vamos a ver que nos depara el día, Cristian. Calentando motores, recreo la orpilla. Salimos. A ver compañero. A ver de qué estamos hablando acá. Esto es pesca, no es matemática, ¡doblete, amigo! Un tiro con no pescado. ¿Quién estamos. San Lorenzo de La filia. La mano de Jorge Lejano. Una de las mejores cañas de Loma de Zamora. No, ¿eh? Vale, amigos. A verlo. Avisale al otro que lo muestre. ¡Acá, compañero! Seguimos. Ya estamos a la tarde eligiendo todo el pescado Jorge, porque la verdad que hoy se dio con todo la pesca, como siempre, miren qué calidad de pescado, ¿eh? ni más ni menos, de la mano de este compañero, de cliente y excelente caña, gracias por seguir viniendo Jorge y elegirme ¿eh? siempre, pescada obvio, sí, seguimos pescando. acá seguimos a 100 metros de la bajada como mucho ¿eh? y metiendo esta excelente calidad de pescado, ¿eh? sí. las imágenes lo vuelven a decir <risa> todo <risa> hoy 11 de la mañana 12 va a ser no llegamos no. cuota Jorjito, Otro pescadito más compañero. Seguimos, eh. A ver cómo venimos. Ver, venimos apilando, a ver. Un viento un poquito intratable, pero bueno. La pesca está. Un espectáculo, amigos. Un espectáculo hoy, eh. Gracias por venir, Nico. Seguimos. De lo que empuja, compañero. lo que empujan, amigo. Hoy. Dando una cátedra, compañero Jorge, usted, ¿eh? Vamos a pescadito este, Cristian? Un pescadito que cómodo llega a los 35 centímetros, compañero. Pero cómodo, ¿eh? Mire, compañero. Para no despreciar, ¿eh? Apoya sumergida, compañero. compañero. Gracias, Cristian. Como siempre, un lujo, amigo. No, lo tuyo, amigo. Seguimos pescando. Seguimos. De los que empujan, compañero, ¿eh? Voy acá. De la mano del ICO. Metiendo la pesca del Pejerrey, ¿eh? Seguimos pescando. Otra vez, compañero. Claro, bueno, ¿cómo estás? Hoy? Modo Far West, compañero, ¿eh? La es que a nosotros nos gusta, amigo. Mira qué pescado. ¿eh? Taguna San Lorenzo, recreo la Orfilia. Nuevamente, con este hermoso ejemplar De la mano de Jorge Lescano, metiendo. Esta, Esta excelente pesca y calidad de pescado sin duda, espectacular compañero eh, por una más para el cuaderno. A ver, y otro por el otro, eh doplete hoy para el compañero Jorge Uno arriba y otro para abajo De la mano de Jorge Lescano, otra vez nuevamente de Loma de Zamora y de los chicos que vinieron de Lobo, Nico y el compañero. Listo, Nachito. Hoy vamos a mostrar la pesca que realizamos a 100 metros de la costa, Nico. Más no, navegamos. La pesca estuvo excelente, seleccionamos todo el pescado y estas son las imágenes de la pesca realizada el día de hoy, 18. Jorge, ¿cómo la pasaste, amigo? Sola. Como lo no, no. pescado de medida, pescado de Se mucho pescado de pico. y acá están los resultados. Nos vinimos con todo pescado arriba, de 30, 35, 40, para que la gente pueda ver que la laguna tiene para seleccionar el pescadito, que es lo importante, ¿eh? no, no Se disfrutó mucho, compañero, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes dos por venir por Entrate. primera vez. Vale. Y bueno, Nico, los espero la próxima. Vale. Camping La Orfilia. Esto es Laguna San Lorenzo. Gracias por venir.